Un nuevo horizonte Unidos estamos por nuestra gente Jóvenes, mujeres, todos al frente Vamos convencidos, el corazón lo siente El obrero y campesino Mi familia y vecinos el joven y emprendedor La victoria del Salvador Al frente